Vamos a resolver este ejercicio relativo a la frontera de posibilidades de producción. Nos dicen en el enunciado que hemos de suponer que un náufrago en una isla solo se alimenta de peces que pesca y cocos que recoge. Dedicando todo el día a recoger cocos podría tener 60 cocos. Dedicándose únicamente a pescar podría capturar 40 peces. Nos piden representar gráficamente su frontera de posibilidades de producción e indicar cuál sería la fórmula que expresaría la relación entre cocos y peces como una función, función lineal. Bien, la frontera de posibilidad de producción, en este caso, respondería a la fórmula C igual a 60 menos 60 partido por 40 por P. C, eh, 60 es el número de cocos que podría coger eh, y 40 es el número de de peces que podría pescar. Por lo tanto, esta sería la fórmula que relacionaría ambos bienes. C igual a 60 menos 60 partido por 40 por P. Eh, si lo vemos aquí gráficamente, el dedicándose únicamente a recoger cocos podría tener 60, dedicándose a pescar peces podría tener 40, aquí en el punto B, y cualquier punto intermedio eh, nos estaría mostrando ese coste de oportunidad porque todo el tiempo que dedicase a coger peces estaría disminuyendo el número de cocos que podría eh, recoger y viceversa. Aquí tenemos 60 y 40, que son esos dos valores que hemos ido introduciendo en la fórmula para obtener la frontera de posibilidades de producción. Podríamos haberlo expresado también como que el precio fuese 40 menos 40 partido por 60 por C. Es decir, precio, eh, peces en función de cocos y no cocos en función de peces. Antes dije precio, me refería a peces, obviamente. ¿no? Bien, da igual como lo pongamos, C en función de P o P en función de C, ¿vale? porque son dos bienes intercambiables. Podríamos haber puesto peces en ordenadas y cocos en acisas, o como lo vemos en, en pantalla. ¿De acuerdo? En, el, en la segunda pregunta que nos hacen es que supongamos que ese náufrago recoja 36 cocos, ¿cuántos serían los peces que podría llegar a pescar? Partiendo de esta frontera de posibilidad de producción, si nosotros... Eh, Sustituimos eso, ese valor que tenemos ahí de que los cocos sean 36, pues el número de peces sería 40 menos 40 partido por 60 por 36 igual a 16. En el gráfico sería este punto que estoy dibujando en el que los cocos son 36 y los peces son 16. Nos preguntan a continuación si serían factibles otras combinaciones de cocos y peces, como la de 21-26 o la 15-32, dado los recursos con los que cuenta y el tiempo que tiene para, para dedicarse a estas actividades productivas, ¿no? a recoger cocos o a, o a pescar. Bien, partiendo de esta frontera de posibilidad de producción, el 21-26 vamos a probar en la frontera de posibilidad de producción en la fórmula que hemos eh, deducido anteriormente, a ver si este punto formaría parte de esa frontera, ¿no? Si nosotros sustituimos en la C el 21 que nos dan, pues nos sale que efectivamente el número de peces sería 26, porque 40 menos 40 sesentaavos de 21 da exactamente 26. Luego es un punto que forma parte de la frontera de posibilidades de producción, que sería este, 21 cocos y 26 peces. Bien, el otro punto que nos preguntan es el 1532. Si P es igual a 40 menos 40 60 de C, sustituyéndose 15, que nos da en el enunciado de 15 cocos, pues el número de peces sería 40 menos 40 60 de 15, que da 30 da 30 en la frontera de posibilidad de producción y, sin embargo, nos están diciendo en el enunciado una combinación 15-32. Por lo tanto, ese punto no forma parte de la frontera de posibilidad de producción. El que forma parte de la frontera de posibilidad de producción que acabamos de calcular es que si C es 15, P es 30. Es este punto de aquí. Sin embargo, nos dicen en el enunciado un 15 32, que para 15 cocos tuviera 32 peces. Es este otro punto que acabo de dibujar. Ese es un punto exterior a la frontera de posibilidades de producción. No es accesible dado los recursos con los que cuenta eh, este individuo. En este, especialmente en este caso sería el tiempo que tiene para dedicar a una y otra cosa, pero también los factores productivos con los que cuentes, ¿no? Puesto que eso puede, podría hacer cambiar la frontera de posibilidad de producción, pues si cuenta con un anzuelo mejor, pues podría coger más peces, etcétera, pero no es el caso en este momento. Dadas las circunstancias actuales, ese es un punto exterior a la frontera de posibilidad de producción, por lo tanto, sería un punto inaccesible, a diferencia del anterior. Es este 1532.